En nuestros videos de ayudas para el uso de Blackboard, veremos hoy cómo crear una evaluación utilizando diferentes bancos de preguntas. Miremos entonces los temas que cubriremos el día de hoy. Iniciamos con cargar diferentes bancos de preguntas a Blackboard y crear una evaluación usando diferentes bancos de preguntas. Vayamos directamente a Blackboard y empecemos. Nuevamente estamos en la página de Blackboard, ya sabemos cómo acceder al banco de preguntas, lo voy a hacer rápidamente, panel de control, herramientas del curso y evaluaciones, encuestas y bancos de preguntas. Vamos directamente a bancos de preguntas y desarrollamos los conjuntos, los voy a crear todos y voy a hacer pregunta 1, PREC 1 solo para hacerlo muy rápidamente, pregunta 1, no le voy a poner ninguna descripción, ese es un banco que se llama pregunta 1, y voy a cargar las preguntas, previamente, creé unas preguntas en, en Excel, Esta es la pregunta 1, la voy a cargar, son 5 preguntas, 5 o 6 preguntas, en sentido, no, recuerdo, no le voy a poner ningún valor, no pasa absolutamente nada, le voy a enviar, y están una, dos, seis preguntas exactamente. Fueron las que yo creé. ¿Cuáles son las preguntas? Aquí se pueden ver qué, qué tipo de pregunta es. Todas son exactamente el mismo tipo. Es lo que yo sugiero. Y las preguntas las podemos ver acá. Haciéndole clic. Seleccionamos. El conjunto de números reales asociado a un campo escalar. ¿Cuál de los siguientes, perdón. ¿Cuál de los siguientes co conjuntos corresponde a un espacio lineal? Estas son Las preguntas. Y todas las preguntas son muy similares, aunque diferentes. Entonces, mi idea es, hago una pregunta muy muy similar, donde se evalúa el mismo concepto, hago diferentes preguntas del mismo estilo, y esas las que voy a utilizar para mi banco de preguntas. Entonces, tengo varias preguntas, en este caso seis preguntas del mismo tipo, de la misma matemática y el, el mismo estilo, estoy preguntando cuál de los siguientes conjuntos corresponde a un espacio lineal, y acepto. Ya cargué esa pregunta, ese banco. Vamos a, a desarrollar otro, pregunta 1. Vamos a desarrollar la pregunta 2. Le digo rectos 2. No le pongo descripción ni instrucciones. Nuevamente, Cargo las preguntas, buscamos, no le voy a poner ningún valor, no es necesario, y cargo las preguntas 2. Estas preguntas 2, como les conté, ya las había hecho previamente en Excel y todas son del mismo estilo. Varias opciones, entonces aquí la pregunta es, indicar cuál de los siguientes elementos corresponde a un conjunto linealmente independiente. Y en todas las preguntas... La pregunta es igual, solo que las opciones van a cambiar. Es decir, nuevamente he hecho seis preguntas del mismo tipo, del mismo tema, para que esas seis preguntas se escoja una aleatoriamente cuando se vaya a hacer la evaluación. Rápidamente voy a cargar otros dos conjuntos. No voy a entrar tanto en detalle. Pregunta 3. Solo para que las tengamos sin ninguna de descripción cargo la pregunta examino el archivo la pregunta 3 y para que no se me vuelva muy largo el video lo voy a dejar ahí Esta es la pregunta número 3 corresponde a varias opciones y aquí lo que pregunto es indicar la dimensión del espacio lineal correspondiente al conjunto de la matriz de 3 por si se dan cuenta aquí más opciones tengo esto y acepto, entonces en este momento he cargado tres bancos de preguntas, todas del, del mismo tipo y voy a hacer mi evaluación entonces nuevamente voy a evaluaciones cargan las evaluaciones y voy a utilizar la que ya creamos la vez pasada, siempre creo una nueva, vamos a crear esta, el banco de Excel, entonces edita la evaluación y Anteriormente habíamos escogido cinco preguntas del bloque aleatorio. Digo, no, no me gustan esas. Voy a escoger solamente cero y envío. O lo elimino también. Quiero, quiero dejarlo. Puedo dejar un bono. Escoja uno. Y simplemente reutilizo una pregunta. entonces Bloque aleatorio nuevamente. De pregunta 1. Del banco pregunta 1. Puedo escoger todas, pero como yo ya sé cuál que todas son del mismo estilo, las selecciono, son de varias opciones, o puedo quitar, y simplemente diga cuáles son las de varias opciones. Estas son las seis mismas seis preguntas, Andamos eso acá, enviamos, y en ese instante, quedó cargado, acá, se puede cambiar el orden, puedo poner esta al final, no hay ningún inconveniente, de total, de seis preguntas, quiero que le aparezca solamente una, aleatoriamente a la persona que haga la evaluación, obviamente a cada persona le va a salir una aleatoriamente de, de las seis. Utilicemos otra pregunta, crear bloque aleatorio, vamos a hacer con, la, con las preguntas dos, voy a seleccionar todas porque todas son del mismo estilo. Envío y me sale dos que voy a escoger una pregunta, que cada una valga 10 y cada una valga 10, y digo, no, quizás esta sea muy fácil, quiero que cada una solamente valga 5, y esta es un poco más compleja, entonces quiero que valga 15, no hay ningún inconveniente, ustedes sabrán sobre cuánto van a calificar, y de acá selecciona 2, y por último, reutilicemos el último bloque aleatorio que subí, pregunta 3, seleccionarla toda, recuerden, en este caso son de varias opciones, pero son solamente el estilo. Le doy a enviar. Y me cargo la pregunta. Voy a ponerla acá. Y quiero que de aquí sí me carguen dos preguntas. ¿Por qué? Porque así yo lo deseo. De esas dos son muy buenas, creo yo. Entonces quiero que de aquí me carguen dos preguntas. Entonces esta vale uno, vale uno. Aquí cada pregunta vale 10. Y de este sí quiero que me cargue una o más recuerden que aquí es de varios tipos solamente por el ejercicio digo que quiero uno. pues aquí vas a escoger dos de 6 aquí una de 15 aquí una de 6 y acepto y vamos a ver cómo quedó nuestra evaluación entonces es en la evaluación del banco de Excel seleccionamos esta como si fuéramos unos estudiantes que la fuéramos a realizar probamos y me sale una pregunta aleatoria de 5 puntos del primer banco de, de preguntas, una pregunta del segundo banco, dos preguntas del, segundo, del tercer banco, eh, dos preguntas aleatorias, y por último una de otro tipo, del, te, del último banco. Entonces, con esto, podemos crear diferentes estilos de preguntas. En resumen, veamos lo del día de hoy. Vimos, ¿Cómo usar archivos TXT para crear bancos de, de preguntas? También vimos cómo usar diferentes bancos de preguntas para crear una evaluación y finalmente vimos cómo editar los parámetros de la evaluación para el uso del banco de preguntas. Y hasta aquí nuestro video de creación de evaluaciones usando diferentes bancos de preguntas. Espero que les sea de utilidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien.